estudiar o trabajar carreras tradicionales familiar, o carreras nuevas o ocasiones elijo lo que me gusta elijo lo que me sirve qué me gusta qué hacer? habilidades considero que me son útiles qué cosas no me gustan cómo no quiero hacer qué tengo para ofrecerle a los demás qué cosas te gustan hacer a mí me gusta cocinar me gusta mirar series viajar me gusta tocar el piano me gusta salir a bailar me gusta jugar a la pelota andar en skate sacar fotos andar a caballo A ver, la vocación se va construyendo. No nacemos con una vocación, ¿no es cierto? En esa construcción depende tanto la familia, los grupos de pares, los colegios, las escuelas, los clubes. Vocación es llamado. Y en realidad no es que la carrera me llama, sino voy a ir construyendo una carrera que pueda entrecruzar tanto mis intereses, mis preferencias, mi forma de ser porque eso también influye mucho nuestras, las características de nuestra personalidad. Me gustan mucho los planes y justamente por eso también me gusta la idea de proyectar y la arquitectura y eso. Desde el momento en el que me planteé de verdad que lo que quería estudiar era arquitectura, Pensé en el tema económico y dije, esto va a ser redituable, me irá bien, me contratarán. Tuve esas preocupaciones. Pero al fin y al cabo es lo que quiero hacer. Y no importa, si yo disfruto y soy feliz haciéndolo, no creo que sea un problema. Y cavamos un pozo, ¿no? enorme enorme me voy a estudiar licenciatura en el arte de la escritura estudia todo lo que es la, la literatura en sí la, la escritura la redacción y está muy relacionado con el arte que es lo que, lo que a mí me, me llena digamos el arte sea cual sea es un lugar donde uno puede expresarse donde uno puede ser uno mismo esa libertad del pensar del pensar por sí mismo de que no te no te metan cosas en la casa, esto es así, así, así. O sea, el estudio genera eso, genera que uno se replantee las cosas, que uno cuestione, que uno responda, pregunte, eh, defienda lo que es suyo. Uno va abriendo su cabeza y, al principio, con la lectura, te, guste, te le llegan a gustar hasta 20 carreras y eso los desorienta aún más al principio, pero eso es bueno. Eso es bueno, porque en esa desorientación vas a, va a llegar un momento que comenzás a descartar algunas y vas a seguir estrechando el camino hasta que decidís. Gente líricas mentales, yo siempre me entretengo, ¿ah? pero diciendo la verdad de lo que pasa, siempre comparto hip -hop y lo hago con broda en la plaza. Quería pero seguir no, la carrera de maestro mayor de, de hora y ver si de ahí casa, puedo sacar arquitecto sería genial, casa, pero porque porque vamos alcanza, por maestro mayor de hora ahora. <ríe> me gusta bastante la construcción, ya hace cinco años que estoy trabajando en eso, así que como no tengo como decir un trato económico mi familia que tenga mucha plata como para ayudarme con un estudio o empezar con una casa o cosas así que en, otras personas sí tienen la posibilidad, viste los hijos la ayudan con un estudio y todas esas cosas así, pero no, no tengo esas mismas posibilidades, yo cuando termine la escuela me tengo que bancar los estudios por, por mi cuenta lo de los Centros de Desarrollo, que es un proyecto que vengo así pensando hace un tiempo y, y también escribo, escribo, escribo y pienso mil formas, mil maneras de, de lograrlo. Empezar a pensar otras formas de, de generar energía, empezar a pensar otras formas de, de alimentación, otras formas de, de todo. Tratar de, de contactar gente que tenga huertas, saber cómo, cómo funciona eso y, y la energía sustentable también y la, la construcción, todo. Y, y también que no sea cara, porque eso me parece clave. Empecé a hablarlo y empezaron a llegar libros y todas cosas de lo mismo. Es como que ya no me distraigo con nada porque todo lo que me llega es, es, es parte de lo mismo. Entonces, eso eh, también me aclara, ¿no? En realidad, tenía ganas de irme con mi prima porque mi prima va a estudiar baile. Eh, pero no, no. No me, no me quise enfocar en eso porque ahí sí me iba a costar. Capaz que me costaba más porque yo lo, lo que bailo eh, no lo bailo por. O sea, profesionalmente, o sea, con estudios y eso. Yo lo bailo porque me gusta. <risa> Seguramente, capaz que en algún momento también lo recapacite, dijo, y por ahí en una esa quién sabe. Tengo pensado dentro del Ejército hacer unas carreras de oficio, así que de ahí, una vez que, que salga de ahí, me voy a dedicar a eso. Yo creo que lo importante es lo que a vos te agrade, que puedas levantarte todos los días con cierta alegría, este, pensando que vas a hacer algo que te gusta que vas a hacer algo por la comunidad, ¿no es cierto? Es decir, los intereses y las preferencias son lo fundamental. Yo creo que ya tengo un proyecto de vida y es eso, poder poner ahí la flor de, de, del vivir para que la pueda agarrar el que quiera y también, clave, no esperar verlo, porque eso si no también me puede llegar a hacer una frustración en mí, sino como saber que yo la estoy dejando y que el que la quiera agarrar, la va agarrar y que a mí me va a aparecer gente que ya la agarró quizá antes que yo, y me va a estar dejando otras rosas y ahí caen flores más grandes y demás. No, no me acuerdo. Pero yo lo único que sé, cuando era chico, lo único que quería era jugar. Quería jugar nada más, no me acuerdo. Sabíamos jugar así, a los caballos, con mis vecinos, y te... Sabíamos hacer cada locura.